Bendito, bendito sacramentado. Viva y de todo sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros a nosotros tu reino y hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos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 Viva, Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. Bendito y alabado, Señor, en esta tarde te alabamos, te bendecimos. Te adoramos y te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos regalas esta oportunidad de estar en tu presencia, Señor Jesús, para glorificar tu santo nombre. Señor, te presento, Padre, estas comunidades, Señor Jesús, Mira los hermanos que no han podido llegar. Tú conoces, Señor, las razones por las cuales no están aquí. Que siempre, Señor, vienen a estar contigo, a acompañarte, Señor, en esta hora santa. Padre de bondad y de misericordia, te presento, Señor, a todas las familiares, Señor Jesús, que están, Señor, contagiados con el COVID. Pero especialmente en la familia de Anahru. Señor Jesús, y a tu hija, tu sierva, que tanto tiempo, Señor Jesús, ha venido buscándote de ti, de tu presencia, Padre amado. Mira a sus hijos, su esposo, en las condiciones que están. Dale fuerza a ella, resignación y valentía para que ella pueda luchar con esos tres enfermos, Señor Jesús. Te la presento, Señor Jesús, porque tú y reina y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Bendito, Gloria, Gloria a Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor, Dios fuente inagotable de luz. Señor, para que tú siempre tu llama esté encendida y nos ilumine, Señor Jesús, y nos guíe por el sendero del bien y de justicia. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado Ave María Purísima. Sin pecado Ave María Purísima. Sin pecado por la Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Y bueno, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ello el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo se ha creado y genera la faz de la tierra. Oh Dios, que ha instruido y alumbrado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, ha que guiado con este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien que pasa por nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ame mis labios y mi voz anunciarán tus alabanza. Oh Señor Dios, que hiciste el cielo y si la tierra y toda su plenitud. Dígnete, Señor Dios mío, de escuchar vuestras oraciones, que llena a tu presencia como un perfume de buen aroma y que tú escojas cada petición que te hagamos esta tarde por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y todos juntos digamos: Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos que he picado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Los misterios de hoy que vamos a contemplar son los misterios dominosos. Primer misterio, el bautismo de Jesús en el Jordán. La revelación de Jesús. Todos nosotros vamos a ponernos en actitud de oración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 y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén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 especialmente la más necesitada de tu misericordia amén viva jesús sacramentado viva y de todo sea eh, amado maría reina de la paz ruega por nosotros y por la paz del mundo entero Segundo misterio, la revelación de Jesús en la boda de Caná. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Ay, no hoy nuestro pan de cada, pan de cada día. día. Perdona Perdóname nuestras ofensas, como también Dios nosotros perdonamos a los que, que nos ofenden. Ofende. No nos deje de de caer la tentación y líbranos del mal.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 ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva y de todos sea amado! ¡María, reina de la paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero!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 Ave María purísima, sin pecado concebida. María, María es Madre es de gracia, gracia, Madre de misericordia en, misericordia, en la vida y en la muerte, muerte, muerte amparanos, mi Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas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 No nos dejes de caer, caer de la tentación y, y líbranos de del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María Madre de Dios, Dios, Dios, ruega por nosotros los pecadores, pecadores ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Dios te salve María, llena de Dios.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 Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Como eres un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sin pecado concebida Madre de gracia, Madre de misericordia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 Ruega por nosotros y por la paz.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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, principio, ahora y siempre, y siempre por los, por los siglos, siglos, siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin Ave pecado concebida. María, María, María, María Madre de, María de gracia, Madre de misericordia. En la Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecado, líbranos del fuego del infierno. Y lleva el cielo al cielo a todas las almas, almas, almas, almas especialmente elmas, la más necesitada de tu misericordia. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva Jesús. María Reina de la Paz. Ruega por nosotros y la paz del mundo, del mundo entero. Gracias te damos, soberana princesa, por todos los favores que ha recibido, bonifica a mano. Dínate a la protección y amparo y más obligado te vamos a ayudar con una salve. Dios te salve, reina de madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti, llamado aterrado, los hijos de Eva, a ti suspirando, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ella, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este de tierra, a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, porque has mirado la humillación de esa esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo, y su misericordia llega a su fieles de generación en generación Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes y a los hambrientos les coma de le bienes y a los ricos les pide vacío. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestro Padre a favor de Abraham y su descendencia, por siempre. Amén. Contigo vamos, Virgen pura. En tu poder vamos confiados, pues yendo de ti han Nuestras almas volverá segura. Dulce Madre, tu vista de nosotros no aparte. Ve con nosotros a toda parte y nunca solo nos deje, ya que nos protege tanto como era Madre. A que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Por solo Dios se recrea en tu preciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María. Yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos olvides, Madre mía, y échanos tu bendición toda las horas del día y también la de la noche, Virgen Sagrada María, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. bendito y alabado sea el Señor, gloria, y alabanza a ti Señor Jesús, gracias Señor Jesús por este momento, gracias Señor por tu resurrección, bendito y alabado sea, sea Señor, gloria, gloria a ti, alabanza, alabanza a ti, bendito eres, glorificado sea tu nombre Señor, gloria, y alabanza, alabanza a ti, bendito eres. Gloria, gloria, alabanza, alabanza a ti, Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria, alabanza, alabanza a ti, Señor. a ti Señor Jesús bendito eres santo, santo eres Señor glorificado sea tu santo nombre bendito y alabado sea por siempre Señor Jesús gracias Padre bendito eres Señor gracias mi Dios porque siempre está presente entre nosotros gracias Jesús por tanto amor para nosotros enséñanos Señor Jesús amar como tú a sentir como tú, Padre. Bendito eres, Bendito eres, Señor. Gloria, alabanza, alabanza, alabanza a ti. Santo, santo eres. Glorificado eres, Señor. Bendito y alabado, Señor. Gloria, gloria, gloria, alabanza, alabanza a ti, a ti. Santo, santo, gloria, gloria, eres, Señor. Gloria, gloria, gloria, alabanza, alabanza, alabado, alabanza a ti. Bendito eres. Gloria, gloria, gloria a ti. ti. Bendito, Señor. Gloria, alabanza, alabanza, alabanza a ti, Señor. Bendito eres, alabado sea, Señor. Gloria, gloria, gloria, alabanza. Santo eres, Señor. Gloria a ti, alabado sea, Señor. Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas, alabado seas, alabado seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas, bendecido seas Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas mi Señor Viva Jesús sacramentado Viva, Viva y de todos sea amado los sentidos y el entendimiento que la fe lo supla como asentimiento. digno de alabanza, bendición y acepto, por igual la gloria y el poder y el reino al eterno Padre con el Hijo eterno y al divino, del divino Espíritu que procede de ellos amén. les dime el pan del cielo que contiene el signo Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados de tu cuerpo y de tu sangre que implementemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén, Amén. Gloria, gloria, alabanza, alabanza, alabanza a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria, alabanza, alabanza, alabanza a ti, a ti, mi Dios. Gloria, gloria, gloria, alabanza, bendito y alabado sea, Señor. Señor. Alabanza, alabanza a ti, alabanza. Señor. Gloria, gloria, gloria, alabanza, alabanza a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria, gloria alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios.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 corazón. Bendito, bendito sea su, su Sacratísimo, sacratísimo corazón. corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea, Bendita sea su, su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, bendito sea Jesús, Jesús en el santísimo el sacramento, sacramento del altar. Del altar. Bendito, sea Santo, bendito, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Madre de Dios, María Santísima. Bendito Bendita sea, sea la excelsa Madre, Madre de Dios, María, María Santísima. Santísima. Bendito sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendito, Bendito sea, sea su Santa Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito, Bendito sea, sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castrísimo Esposo.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 Oh, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Muy buenas tardes queridos hermanos Buenas, buenas tardes tarde. Vamos a orar en esta caristea por los siguientes juntos Virtudes, González, Taveras. Carregue, sus tres años y siete meses, y por las ánimas del purgatorio, en acción de gracias por el cumpleaños del Grupo Misionero de Paz y por todos los enfermos del grupo. No ponemos de pie para iniciar esta santa Humanidad. sirve al señor con Señor En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muy buenas tardes queridos hermanos y hermanas Buenas tardes Sean bienvenidos a esta celebración Y pongamos sobre la tarde del Señor A nuestra familia Pongamos nuestras preocupaciones Pero también nuestros anhelos y proyectos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 Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,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 en quienes te a renovar por el sacramento del bautismo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén nos sentamos para escuchar atentamente la palabra de Dios lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron al mar en un pájaro, llevaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Después Perges siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron a la sinagoga, tomaron asiento acabando la lectura de la ley de los profetas. Los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, «Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, háblenme». Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con las manos les dijo, «Israelitas, ¿y cuánto temen a Dios?» Escuchen, el Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló siete tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión de Israel. Por 40, 450 años, posteriormente les dio jueces, hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego al rey, un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años después, lo destituyó a Saúl y les dio por el rey a David. Le Hizo y le hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesús, hombre según su corazón, quien realizó todas mis designios. Del linaje de David, conforme la promesa, Dios hizo nacer para Israel un salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo, de penitencia y hacia el final de, la, de su vida. Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene alguien, no merezco desatarle la sandalia. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya He encontrado a David mi servidor y con mi aceite santo lo he unido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza Proclamaré, Proclamaré sin cesar la misericordia del, del Señor, aleluya Contará con mi amor y mi lealtad, y tu poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestra culpa con tu sangre. ¡Aleluya! Hermano, puesto de pie, para después del canto, escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Señor, en aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía, si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria, Gloria. a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Bien, se pueden sentar. El Evangelio de Juan que acabamos de escuchar es un relato esencialmente primordial para todos aquellos que seguimos a Jesús y este texto bíblico que acabamos de escuchar está enmarcado cuando Jesús lava los pies a sus discípulos es el famoso lavatorio de los pies y Jesús ya está próximo a su pasión y podríamos decir que aquí Jesús da unas indicaciones antes de Jesús ir a la pasión antes de Jesús ser crucificado y ser resucitado Jesús deja algunas indicaciones es como un testimonio es decir, Jesús le dice a sus discípulos, esta es la manera de cómo tienen de cómo tienen que caminar, esta es la forma de cómo tienen que vivir ustedes mis discípulos. Y el Evangelio es muy claro. Cómo el discípulo tiene que vivir, cómo el discípulo tiene que caminar en la sociedad. Y el discípulo, dice Jesús, tiene que aprender a servir El servicio es lo que nos permite unirnos a Jesús Y unirnos a su pasión, a su resurrección Y regularmente, queridos hermanos y hermanas Nosotros siempre buscamos el prestigio Siempre buscamos la fama Siempre buscamos que nos aplaudan por nuestros méritos, por lo que hacemos. Y muchas veces servimos para que nos reconozcan. Y Jesús dice que no, que el servicio que hacemos es un servicio para el hermano, es un servicio para la construcción del reino de Dios. Servir es un don, es una característica que todos debemos de aprender, que todos debemos de hacer. Y dice el Evangelio que Jesús lava los pies a sus discípulos. ¿Así? ¿Sí o no? Jesús lava los pies a sus discípulos. Es decir, Jesús se abaja, se agacha. Es decir, nosotros también, eso significa servir. Agacharse, ver la realidad. Imagínense ustedes aquellos discípulos caminando en el polvo, en las piedras, y los pies sudorosos, puede tanto caminar, y Jesús se inclina, diríamos en, en términos dominicanos, inclusive hasta con olor a la ¿sí o no? oriente, ¿sí o no? Pero Jesús se abaja y lava los pies a su discípulo solo el maestro tiene esa capacidad y nosotros como discípulos debemos de tener esa capacidad a bajarnos limpiar los pies a nuestros hermanos es decir, aquellas personas que sufren, aquellos pies doloridos de tanto caminar, aquellos pies que no pueden seguir el camino porque no pueden por su sufrimiento por su angustia, nosotros tenemos que ayudarle. Eso es servir, ayudar al hermano, como hizo Jesús con su servicio. Y el servicio es una entrega total hacia el otro. Es ver la realidad del otro, ver cómo está el otro, ver por lo que está pasando el otro. Y muchas veces, vuelvo y repito, por mi egocentrismo, por querer acaparar todo, por querer ser el centro de todo, me olvido del otro. Pero tenemos que aprender, queridos hermanos y hermanas, a ser serviciales, a servir a los demás sin ningún interés. Es decir, que si yo estoy en la capilla, voy a servir dentro de mi familia, hago un servicio, pero no lo hago para que me paguen, muchas veces cuando uno era pequeño, los hijos cuando lo mandaban a hacer al pulmán una compra, regularmente no iban, pero le decían vete y te doy cinco pesos, o te doy un peso, entonces había algo de intercambio, no, el servicio tiene que ser algo gratuito, algo desinteresado, algo que salga de mi propio ser, de mi propia persona. Jesús invita a sus discípulos a servir a los demás. Nuestra alegría tiene que fundamentarse en el servicio de los demás. Hay muchas personas que por el simple hecho de ayudar, por el simple hecho de colaborar, de hacerse responsable se sienten alegres, y nosotros estamos para eso. Nuestra alegría está para ser, se, pa, nuestra alegría se debe de fundamentar en el servicio de Cristo, y esas, ese servicio nos va a llevar a la salvación, ese servicio nos va a llevar a la plenitud, a la felicidad, porque dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino y dar el rescate la vida por el otro. Eso es el servicio. Entregarse por el otro, salvar al otro, recuperar al otro. Es la donación que yo hago hacia el otro. Eso es el servicio. Y a eso invita a Jesús, a sus discípulos, a servir a los demás des desinteresadamente. Es ese es el mensaje. Jesús, se llega a la pasión, se llega a la resurrección, siendo serviciales como lo hizo Jesús. Que Dios, queridos hermanos y hermanas, sea siempre prioridad en nuestra vida, que así sea. Presentemos al Señor nuestras oraciones y después de cada petición vamos a responder, escúchanos Señor Jesús. Escúchanos, Escúchanos, Señor Jesús Por el Papa, nuestros obispos, Para que nuestra Iglesia aprenda a vivir desde el servicio Y desde la entrega de los más necesitados Oremos al Señor Escúchanos, Escúchanos Señor Jesús Por nuestros gobernantes Para que sepan dirigir a nuestra sociedad Por el camino del bien Y puedan velar por el bien común de todos Oremos al Señor Escúchanos, Escúchanos Señor, Señor Jesús Por los que sufren, por los pobres, por los marginados Para que nosotros aprendamos a salir al encuentro de ellos Oremos al Señor Escúchanos, Escúchanos, Señor Jesús Por cada uno de nosotros aquí presente Para que podamos, a ejemplo de Jesús, servidor Servir a los demás con alegría Y una, un servicio desinteresado Oremos al Señor. Escúchanos, Escúchanos, Señor Jesús. En un momento de silencio, pongamos ante Dios aquello que más necesitamos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Recibe Señor los dones que ofrecemos en este santo altar. Recibes junto de Dios la flor de nuestra Hombres, que vida nuestra será. recibe Señor, los dones que ofrecemos en este santo altar. Recibes, junto de ellos, la flor de nuestra vida. otros bebida de salud gozo y remedio del maldad recibe señor los dones que ofrecemos en este santo altar recibe junto de ellos la flor de nuestra vida, fruto de tu amor. Ofrecemos esta celebración por los difuntos Virtudes González Laveras, Oscar Reyes en sus tres años y 17 meses, y por las ánimas del purgatorio, y en acción de gracias por el cumpleaños del Grupo Misionero de Paz y por todos los enfermos del mundo. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre, Padre, Padre nuestro que estás, estás en el cielo, en el cielo santificado, santificado sea, sea tu nombre. nombre.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 Cordero tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros y danos la paz. Cordero tú que quitas el pecado del mundo. Nosotros y danos la paz Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que nos invita a servir a los demás Él es que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a participar de la cena del Señor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 Ven y descansate en Dios Salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordad que mañana no tenemos celebración, sino en la parroquia a las 7 de la mañana, el sábado a las seis de la tarde, aquí en la capilla, todos la procesión de la medalla de rosa con sus medallas azul y su pichel blanco. Vamos a celebrar la convención de la Madre Santísima, la Virgen de la Milagrosa. Así que todos están invitados a participar el sábado a las seis de la tarde. el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Con la alegría del resucitado pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. que fiesta, que Aleluya, Cristo, resucitó.